Muy buenas tardes y bienvenidos al concurso Aprende a tomar decisiones económicas acertadas. Hoy tenemos con nosotros a Fulgencio Fernández. Un aplauso. Hola Fulgencio, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy, estoy bien, estoy bien. ¿De dónde vienes? Eh, de Juncler de la Sagra, en, en Toledo. Te veo un poquito nervioso, ¿estás nervioso? Bueno, un poquito nervioso sí, sí, sí que estoy. No te preocupes, porque lo peor que puede pasar es que te vayas sin nada. ¿Y sabes qué es lo mejor que te puede pasar? Hombre, lo mejor. Que, que... te lleves 30.000 pesetas. ¿Quieres llevarte 30.000 pesetas? Bueno, esa es la... Vamos allá. Te voy a explicar la dinámica del concurso. ¿La conoces? Eh, hombre, claro. Que... La dinámica del concurso es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es escoger una de estas tres cajas. Solo en una de ellas están las 30.000 pesetas. Escoge entre la 1, la 2 o la 3. Pues creo que voy a ir a por la 2, la 3. La 3, ¿estás seguro de que quieres escoger la 3? Bueno, eh, seguro no, pero es que le prometí a mi novia que, que cogería la 3. Pero voy a ir a por la 1. Entonces la 1 es tu última opción, ¿verdad? No, pero cojo la 1. Déjame ver, un momentito. Te voy a dar una pista. La caja... Número 2, no tiene el premio, y te voy a dar otra oportunidad para cambiar la caja si lo deseas. A ver, el premio está detrás de una de esas dos cajas, porque ya he visto que en la caja 2 no estaba, pero ¿en cuál? La verdad es que como son dos cajas, la probabilidad de que esté en una u otra es de un 50%. Por lo que me da igual cambiarme o quedarme con la número uno. Uf, vaya lío. Bueno, ya que he elegido la caja número uno, me voy a quedar con ella y que sea lo que Dios quiera. No lo deseo, me quedo con la uno. ¿Estás seguro de que te quieres quedar con la uno? ¿Es tu última opción? Sí, es mi, es mi última opción. Muy bien, pues vamos a ver si te has llevado. ...las 30.000 pesetas. El premio estaba... ...en la caja número 3... ...no te has llevado las 30.000 pesetas. El premio... ...estaba... ...en la caja... ...número 3... ...aquí están... ...las 30.000 pesetas... ...que no te has llevado... ...pero te has llevado... ...una gran experiencia. Fulgencio... ...un aplauso... Bueno, analicemos las decisiones que ha tomado Fulgencio. La primera, entre la caja 1, la 2 o la 3, podría haber elegido cualquiera de ellas, porque no tenemos ningún motivo para pensar que una de ellas tenga más probabilidades que las demás de esconder el premio, por lo que hasta ahí está bien lo que haya hecho. Después llega el momento en el que el presentador abre una caja. Aquí le da la opción de cambiar a la caja 3 y no lo ha hecho. ¿Ha hecho bien quedándose con la decisión inicial? Su razonamiento ha sido que, dado que había dos cajas y el premio se escondía detrás de una de ellas, la probabilidad era de un 50% para cada una de ellas. ¿Es eso correcto? Sí, sí, te estoy preguntando a ti. ¿Había una probabilidad del 50% de que estuviera en la caja 1 o en la caja 3? La respuesta correcta, aunque a muchas personas les pueda parecer extraño, es que no. Veamos, cuando en el primer momento elige entre las tres cajas, la probabilidad de que el premio esté en la que él elija es de un tercio, por eso con independencia de que después se abra una caja y te den la opción de cambiar y no te cambies, la probabilidad de que hayas acertado con la correcta es de un tercio. Pero, ¿qué ocurre si decide cambiar de caja? puede ocurrir que inicialmente hubieras acertado con probabilidad de un tercio o que hubieras fallado con probabilidad de dos tercios pues dos de las tres cajas estaban vacías. Si habías acertado, abren una caja en la que no está el premio y te cambias, vas a cambiar a una caja en la que no está el premio. Si habías elegido inicialmente una caja en la que no está el premio, algo que ocurre con probabilidad de dos tercios, abren la otra caja en la que tampoco está el premio y te cambias. Necesariamente vas a cambiar a la caja en la que está el premio. Por lo tanto, si inicialmente habías acertado algo que ocurría con probabilidad un tercio, al cambiarte no te llevarás el premio. Mientras que si inicialmente habías fallado algo que ocurría con probabilidad dos tercios, al cambiarte es seguro que te llevarás el premio. En resumen, si cambias, te llevarás el premio con una probabilidad de dos tercios, mientras que si te quedas con la que elegiste inicialmente, tienes una probabilidad de un tercio de llevarte el premio. La representación gráfica de este problema de decisión sería esta, donde da igual elegir entre la caja número uno, la número dos o la número tres, por lo que solo desarrollo el problema para una de ellas. Cuando tengo que decidir entre cambiar o no cambiar, si cambio e inicialmente había acertado, algo que ocurría con una probabilidad de un tercio, no me llevaré nada. Si por el contrario, inicialmente había fallado, me llevaré el premio con una probabilidad de dos tercios. Por otra parte, si decido no cambiar y había acertado inicialmente lo que ocurría con probabilidad de un tercio, me llevaré el premio, pero con probabilidad de dos tercios no me llevaré nada. La decisión óptima, por tanto, consiste en cambiar, pues tengo el doble de probabilidades de ganar el premio que si me quedo con la caja que elijo inicialmente. Sin embargo, igual que le ocurría al concursante, mucha gente piensa erróneamente que da igual cambiar o no. Este problema de decisión es conocido como la paradoja de Monty Hall. Como hemos visto con este ejemplo, para tomar decisiones económicamente acertadas es importante no dejarnos llevar por intuiciones apresuradas y reflexionar y plantear correctamente los problemas de decisión.